de Marbella, comienza a trabajar como administrativa, Pasó a desempeñar el trabajo de auxiliar de Camilete de forma casual por la institución de una de sus compañeras de la clínica y aunque en un principio sus conocimientos en cirugía eran muy escasos con la ayuda de uno de los doctores que diseñó todas las técnicas para poder aprender y ser una buena auxiliar en Camilete y sus estudios como ingenista. mental, consiguió ser una excelente profesional en formación continua y con un posgrado en Mínimos con características especiales, concia, concia, implantes y cirugía. Reconocimiento a trayectoria y mérito profesional para clínica multidental. Recoge el premio Venta En especial se lo dedico a mi maestro, la doctor Miama, que fue el que me educó eh, en el término de la oncología. Y aparte, se lo agradezco y a la he disculpas a mi hijo, porque él aprendió mucho por la de su madre por haber estado trabajando y luchando por lo que yo hasta el día de hoy También se lo quiero agradecer a mis compañeros que tenemos este un equipo fenomenal, tanto la eh, como la, la doctora Martín que no pueden estar conmigo en este momento porque la agenda de trabajo no está previo. pero sí tengo a la doctora López que sí me acompaña y a uno de mis grandes compañeros Nacho Martínez que también está.